¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la propuesta boliviana en la cumbre COP26 sobre cambio climático organizada por las Naciones Unidas con Diego Pacheco, antropólogo y experto en cambio climático directamente desde el encuentro, desde Glasgow, Escocia. Diego Pacheco, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Un gusto también, eh, Jorge, eh, compartir contigo las visiones y perspectivas de Bolivia en eh, la participación de eh, la COP26 en Glasgow. Rey. Justamente, eh, Diego, tú estás en Glasgow y allí el presidente Luis Arce, y leo sus palabras, cito sus palabras textualmente, dijo... Al presidir el grupo de países en vías de desarrollo de ideas afines, el llamado LMDC, planteamos que se introduzcan mecanismos que no sean de mercado en los recursos que financien los países desarrollados para combatir la crisis climática. ¿A qué se refiere? Cuando dice que, eh, que no sean mecanismos de mercado, ¿cuáles son entonces la propuesta alternativa? Eh... Quisiera enfocar eh, mi respuesta en dos eh, puntos. El primero, efectivamente, el presidente Luis Ars ha eh, presidido una muy importante reunión con eh, ministros presentes eh, eh, en, la, en el escenario de alto nivel de la eh, ministros del grupo Like-Minded, ¿no? este es el grupo de países con pensamiento afín. Este grupo eh, se formó eh, hace eh, varios años eh, con miras a la eh, suscripción de, de, de, y el proceso de negociación del Acuerdo de París. Actualmente somos 22 países que somos parte de, de este grupo, entre ellos, entre los más importantes... Es, la China y la India. El presidente eh, efectivamente presidió eh, esta reunión con, con los ministros y eh, en el marco de eh, eh, la eh, coordinación de Bolivia de, de este grupo eh, en el marco de las negociaciones climáticas. Eh, el presidente se refirió a este tema de, eh, de, los, de, de, de las acciones directas en el marco de los no mercados y voy a explicar a qué se refería. Eh, luego de la suscripción del, del Acuerdo de París en el año 2015, actualmente estamos eh, concluyendo lo que se llama el libro de reglas para la implementación del Acuerdo de París. Son las metodologías, procedimientos, instrumentos para eh, implementar el incremento de temperatura. Hay un artículo muy importante de París, es el artículo... 6, este artículo 6 tiene tres instrumentos para eh, eh, favorecer eh, las acciones de los países de eh, reducción de, eh, de, eh, de emisiones. El primer instrumento es el instrumento que se llama Enfoques con... entre Países. Eh, el segundo instrumento es el mecanismo de desarrollo de... de... de... de... sostenible, reducción de emisiones. Igualmente, tiene que ver con. Eh, eh, eh, eh, eh, conseguir créditos de carbono con compromisos de reducciones climáticas. Esos dos instrumentos están enfocados eh, en, eh, a la creación de, de un mercado global de carbono. ¿no? Eh, son instrumentos que operan en el marco de, o que van a operar en el marco de, eh, si se aprueba, de un mercado global de carbono. Sin embargo, hay un tercer mecanismo que fue propuesto por Bolivia en las negociaciones climáticas que condujeron al Acuerdo de París, que es el instrumento bueno, que se denomina el marco de enfoques no basados en mercado. Eh, eh, eso está en el marco de un artículo 6.8 del Acuerdo de París, que actualmente también estamos negociando. Y el presidente se refería precisamente a la necesidad, de poner en marcha eh, eh, este enfoque de no mercado que no está basado en el mercado que es un enfoque de cooperación técnica el, el, la idea es fortalecer la, los esfuerzos de los países para eh, eh, eh, reducir las emisiones de carbono en el marco de la cooperación entre países y no en el marco de la creación y intercambio de emisiones entre países. Nosotros desde Bolivia entendemos que eh, eh, si eh, avanzamos en estos mecanismos vinculados a mercados globales de carbono, básicamente se está diluyendo la responsabilidad de los países para que realicen reducciones de emisiones en sus países y empiecen a comprar créditos de carbono eh, de esfuerzos que están realizando otros países. Entonces, el presidente por lo y como él bien es un enfoque de acción directa, porque es una acción directa que permite a través de la cooperación fortalecer los esfuerzos de los países desarrollados para eh, incrementar sus capacidades de reducción de emisiones, incrementar sus capacidades de adaptación a la crisis climática y también en su momento... Eh, desarrollar esfuerzos conjuntos de mitigación y adaptación. Ese es el contexto de las palabras de nuestro presidente Luis Arce, de fortalecer en la implementación del Acuerdo de París los mecanismos de cooperación y de acción directa entre los países y no depender de mercados globales de carbono para avanzar en esfuerzos de reducción de emisiones. El presidente también dijo, eh, también donde tú estás, en Glasgow, es decir, en esta conferencia del cambio climático que organiza Naciones Unidas, de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son los más afectados por el tema del cambio climático y por tanto es una de sus prioridades. Efectivamente más afectadas, con mayores impactos. Eh, eh, relacionados con la crisis climática son las poblaciones eh, eh, vulnerables, son las poblaciones más pobres que efectivamente no tienen las capacidades financieras ni las capacidades tecnológicas eh, para eh, enfrentar los temas de eh, adaptación al cambio climático. El presidente se refería en la conferencia de prensa a un tema eh, muy importante que es el acceso al agua como resultado de los impactos del cambio climático y la eh, dificultad que existe ya eh, a nivel eh, local para muchos eh, pueblos indígenas, comunidades locales, para eh, acceder a estos recursos. Que es un solo ejemplo de los muchos ejemplos que podemos tener de los actuales impactos que tiene en la crisis climática. En los países entonces eh, bueno, el presidente efectivamente se refería a eh, que la crisis climática está impactando de una forma muy fuerte en los medios de eh, subsistencia de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y es precisamente en esa dirección Jorge que Bolivia también en el acuerdo de París propuso la eh, constitución de una plataforma de pueblos indígenas comunidades locales para indígenas en, en materia de, de eh, gestión de la crisis climática y además para intercambiar entre eh, pueblos indígenas eh, de, del mundo entero respecto a cómo podemos enfrentar esta crisis global desde la visión y desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, de los pueblos indígenas es muy importante y hemos podido eh, establecer esa plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales aquí en, la, en el marco de la Conferencia de las Partes y actualmente esa plataforma está funcionando y en eh, eh, el contexto de esta COP se va a elaborar ya el segundo programa de trabajo de esta plataforma. El presidente Luis Arce también en esa conferencia de prensa abrió de que se está trabajando en un cambio sobre la matriz energética. Efectivamente, eh, eh, desde el Acuerdo de París eh, hay un tipo de reglas que los países hemos acordado para, eh, de forma global, multilateral, poder enfrentar la, la crisis climática. Eh, uno de los aspectos principales eh, que, eh, que estamos trabajando en los países es lo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas donde todos los países, bueno, estamos eh, incorporando un conjunto de compromisos para enfrentar la eh, crisis climática y además eh, hacer referencia a la cantidad de emisiones que cada país está comprometiendo para eh, eh, ser reducidas eh, hacia eh, eh, los siguientes años. En ese contexto, bueno, sí, Bolivia eh, eh, está elaborando una propuesta que tiene que ver precisamente con el sector de energía y... Eh, eh, eh, avanzar hacia el, el cambio de la matriz energética, fortalecer la eh, energía con provisión eh, de fuentes eh, renovables. Entonces, hay un esfuerzo nacional que está vinculado también a las metas que tenemos eh, planteadas en el Plan de Desarrollo Económico Social. ¿no? Entonces, el presidente también hacía referencia a ese eh, importante tema que está en el marco de eh, la eh, planificación nacional de, de la plazo. A nivel del de ciudadano de a pie, el ciudadano boliviano común, ¿cuánta conciencia hay de la importancia de en la vida de todos los días tener presente esta, esta amenaza del cambio climático y hacer esfuerzos para tratar de reducir o no contribuir más entonces al calentamiento global? Mira, Jorge, yo creo que en Bolivia se ha creado una conciencia muy importante respecto al, al tema del, del cambio climático. ¿no? Eh, eh, yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno ya eh, son los impactos que eh, está teniendo el cambio climático en diferentes áreas y en diferentes eh, sectores, pero también la visión política que tiene Bolivia en el tratamiento de, de este tema y que ha ido fortaleciendo un poco la conciencia de bolivianas y bolivianos de la importancia de trabajar este tema en diferentes ámbitos. El tema de la gestión climática ha sido también integrado de forma estructural en los procesos de planificación integral del Estado. Entonces vemos también ahora que los jóvenes, por ejemplo, están asumiendo una un liderazgo importante en la discusión, en el debate de estos temas, las organizaciones sociales. En general existe una preocupación latente respecto a cómo podemos encontrar soluciones duraderas a la gestión eh, eh, climática y eh, eh, estamos viendo que hay una eh, participación muy importante de, de, de la población boliviana eh, en las diferentes discusiones que tienen que ver con, eh, con el tema de la crisis climática, ¿no? Diego, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando directamente desde Glasgow, en Escocia, con Diego Pacheco, un antropólogo y un experto en cambio climático, precisamente sobre los desarrollos de la COP26, la cumbre del cambio climático organizada por Naciones Unidas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando directamente desde Glasgow, Escocia, donde se está llevando a cabo la COP26, la Cumbre sobre el Cambio Climático, organizado por Naciones Unidas con Diego Pacheco, antropólogo y experto en cambio climático. Diego, hasta el momento, ¿cómo estás evaluando el desarrollo en cuanto al proceso y a los avances de esta nueva cumbre? Bueno, esta cumbre tiene una característica particular que, eh, como decía anteriormente, eh, deberíamos lograr la culminación de, eh, de las reglas para la implementación del Acuerdo de París. ¿Qué dice el Acuerdo de París? Bueno, en su artículo 2. El acuerdo de París que hemos acordado los países eh, define que deberíamos eh, limitar el incremento de temperatura por debajo de 2 grados y hacer los mayores esfuerzos para eh, que eh, el incremento de temperatura esté por debajo de 1.5 grados. Eh, entonces, el contexto de la COP es el de hacer los mayores esfuerzos para alcanzar eh, y culminar los procedimientos y metodologías para implementar el Acuerdo de París. Sin embargo, bueno, aquí viene eh, un tema muy importante. Los países desarrollados eh, han empezado a, a, a crear una narrativa de que eh, están haciendo esfuerzos muy ambiciosos para reducir el cambio climático por debajo de 1.5 grados y han traído eh, una narrativa de que eh, eh, todos los países deberían llegar a un balance de eh, eh, emisiones netas cero al año 2050. Acá vemos eh, que hay un eh, problema muy importante, eh, que es reiterativo, que los países desarrollados en realidad quieren pasar las responsabilidades de la solución de la crisis climática a los países en desarrollo. Es decir, los países que han causado en la crisis climática están progresivamente intentando transferir las responsabilidades de la solución de la crisis climática a los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque están pateando los esfuerzos y sus metas hacia el año 2050, hacia el 2050. Y, y si efectivamente queremos que no exista un incremento de temperatura eh, mayor a 1.5 grados, en realidad los países desarrollados deberían hacer un compromiso de reducciones reales de emisiones a más tardar hasta el año 2030. Entonces, aquí hay un problema muy importante, ¿no?, eh, eh, si eh, aceptamos eh, que eh, esta narrativa de los países desarrollados estaremos muy por encima de 1.5 grados eh, hacia finales de esta década y la mayoría de los países en desarrollo tendremos que asumir, duplicar, triplicar nuestros esfuerzos para reducir las emisiones de, de eh, carbono. Y aquí viene un tema también más, muy importante, el, el hecho de que en todas las negociaciones climáticas que estamos viendo en los salones de negociación ahora, los países desarrollados están tratando de escapar de las responsabilidades y de sus compromisos en el marco de la Convención. Los países desarrollados se comprometieron en el marco de la Convención a otorgar financiamiento, transferencia de tecnología, para que los países en desarrollo podamos eh, eh, incrementar nuestros esfuerzos. Los países desarrollados se comprometieron a eh, entregar eh, 100 billones de dólares por año al año 2020. Es un compromiso que no lo han cumplido y están pateando ese compromiso hacia el, el, el año 2025 y eh, más allá del año 2025. Entonces aquí tenemos un problema real. Tenemos un problema de países desarrollados que tienen las capacidades financieras, tienen las capacidades tecnológicas para reducir emisiones, no lo quieren hacer de forma inmediata, lo quieren hacer más allá y están tratando permanentemente de transferir las responsabilidades de la solución climática sobre las espaldas, sobre los hombros de los países en desarrollo que tenemos menos condiciones, menos capacidades financieras, menos capacidades tecnológicas. En ese contexto, bueno, estamos discutiendo también como decía anteriormente, los diferentes instrumentos que van a apoyar a los países países a eh, eh, eh. Por, eh, incrementar sus capacidades de reducción de, eh, de, eh, de emisiones. Los países desarrollados donde están negociando sus eh, mecanismos de, eh, de mercado, eh, Bolivia es un crítico frente a, esa, a, esa, a, a ese mecanismo, y eh, bueno, nosotros estamos eh, fortaleciendo también y haciendo un esfuerzo por eh, que podamos tener eh, mecanismos de acción directa, de cooperación técnica para enfrentar eh, el, el cambio climático. Las negociaciones están en su primera semana, la siguiente semana, eh, bueno, vamos a seguir negociando estos temas con seguridad, que el tema financiero va a quedar como un tema muy importante que se decida hacia el final de, eh, de esta COP, porque es uno de los temas sustantivos y claves los países en desarrollo, esperamos. Realmente que eh, los países desarrollados, ricos, puedan cumplir con sus compromisos de previsión de, eh, de financiamiento y de medios de implementación. Luego hay un conjunto de discusiones de carácter más técnico respecto al tipo de reportes que tenemos que hacer para comunicar a la convención los avances y progresos que tenemos eh, cada uno de los países y, eh, bueno, eh, ahí hay también eh, discusiones complejas, complicadas, porque los países eh, desarrollados, bueno, también eh, eh, impulsan una acción de que todos presentemos un mismo tipo de deporte con poca flexibilidad y eh, que nos equiparemos a los deportes que tienen que presentar ellos, ¿no? entonces eh, es una COP que tiene ese ámbito más político de, de orden estratégico respecto a si vamos a poder cumplir lo, el objetivo de reducción de temperatura del Acuerdo de París y tiene este aspecto mucho más técnico respecto a la conclusión de las metodologías, procedimientos para efectivamente poner en marcha este Acuerdo de París. Tenemos el caso del de tema de la deforestación, que se acordó de parar la deforestación para el 2030, y acá llamo a tu atención el tema de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, en que se ha ganado el apodo de el Trump de los trópicos, durante el año pasado, bajo los gobiernos neoliberales de Bolsonaro, deforestó 11.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña y en realidad lo que se puede deducir de lo que está sucediendo es que indirectamente son compañías, grandes corporaciones de Estados Unidos, por ejemplo, ADM, Archers, Mandel Midland, que a través de los productores locales, son los que terman los árboles, que eh, arrasan la tierra para plantar entonces cultivos o ganadería que termina en los Estados Unidos. Es decir, que simplemente Bolsonaro es prácticamente un instrumento para que el tema de la deforestación está siendo dirigido desde los Estados Unidos. Entonces, es hipócrita decir que se van a poner... Límites para el 2030, cuando en realidad son los grandes países, como tú dices, del primer mundo, los que están provocando este tema de, del calentamiento global? Efectivamente, ya aquí hay una discusión muy importante en curso, que que se llama las soluciones basadas en la naturaleza, en realidad lo que se está haciendo, lo que se está intentando hacer, es poner en marcha mecanismos en el mercado para eh, realizar estas transferencias de emisiones de un país a otro. Un país hace el esfuerzo, pero eso se transfiere a otro país para que se contabilice en el otro país como un eso de reducción de emisiones, eso se está vinculando también a esto que se llama soluciones basadas en la naturaleza, donde los bosques cumplen un rol muy importante, porque los bosques bueno, tienen la función de eh, capturar eh, carbono, entonces los bosques se han convertido en, en, una, en un elemento, en una pieza fundamental de, de, de, esta, de estas negociaciones, y además, bueno, eso va a permitir a algunos países cumplir con su balance eh, neto cero de emisiones al 2050. Entonces, se ha armado eh, toda una una articulación de mercados, bosques, etcétera Pero como tú dices, bueno, eh, eh, acá vemos que hay eh, eh, visiones muy hipócritas respecto eh, a este tema. Hay países que eh, saben que eh, eh, tienen un conjunto de políticas e incentivos que están conduciendo a la, a la eh, deforestación, pero incluso así eh, eh, realizan eh, comunicados muy, eh, muy grandilocuentes respecto a que van a... Eh, eh, ...reducir la deforestación al 2030 y sabemos que eso no va a suceder. Entonces creo que ese es un tema también muy importante, los países acá vienen, hay mucha presión política, mediática... Eh, eh, firman declaraciones eh, en una y otra dirección, pero eh, sabemos eh, que en muchos casos no existen las condiciones, los medios de implementación, el financiamiento y la acción política para, en este caso, por ejemplo, detener la desagustación al 2030 y, eh, y revertirla. Sin embargo, bueno, hemos visto que Brasil, por ejemplo, ha firmado una declaración de, es decir, la deforestación al 2030, siendo así que los esfuerzos nacionales en Brasil van en dirección contraria, y eso sucede también en, en muchos países. ¿no? Entonces, en, en el caso particular de Bolivia, Bolivia ha, eh, eh, con mucha claridad, eh, mencionado en esta COP, de que eh, uno de los problemas principales por los cuales no avanzamos en la solución de la crisis climática es precisamente porque los países no están honrando sus compromisos. Hay muchos compromisos que se han hecho. Los países desarrollados en varias oportunidades se han comprometido a reducir las emisiones de carbono, pero en lugar de reducir esas emisiones, hemos visto que las emisiones han aumentado. Los países se han comprometido a proveer financiamiento a los países en desarrollo y hemos visto en muchas ocasiones de que simplemente son promesas, son promesas vacías, no se han llegado a concretizar. Entonces, uno de los temas centrales y que el presidente también mencionaba en el grupo es con pensamiento similar, es precisamente la necesidad de que eh, se tienen que honrar los compromisos y las metas que hacen los países. Entonces, eh, los países tienen que tomar eh, muy seriamente los compromisos que hacen acá para efectivamente cumplirlos eh, eh, en la práctica. ¿no? Por último, entonces, Diego, eh, cuando te tomes el avión y te vuelvas entonces a Bolivia, ¿cuál va a ser el próximo paso y qué te dejaría satisfecho de que Bolivia y tus esfuerzos han logrado en cuanto a proyectar lo, lo, la próxima cumbre, en lo porvenir. El fundamental, Jorge, hacia adelante es abrir este camino y, eh, eh, de, eh, de mecanismo de acción directa, fortalecer la cooperación técnica, la posibilidad de acceder a financiamiento, a transferencia de tecnología para los países en desarrollo y que eso efectivamente llegue a las comunidades locales, llegue a los pueblos indígenas, llegue a, a las ciudades que están eh, con riesgos críticos de eh, acceso al agua. Entonces, eh, uno de los mayores eh, eh, propósitos que tenemos en esta COP26 es precisamente el de eh, fortalecer estos caminos, estos escenarios de cooperación técnica y de acción directa, el artículo 6.8 que estamos eh, negociando en este momento y esperamos que eh, eh, podamos tener algún relativamente exitoso, no digo exitoso del todo, para eh, eh, abrir una senda, abrir un camino que nos permita eh, eh, seguir eh, fortaleciendo eh, eh, eh, un esfuerzo de solución a la crisis climática basado en la cooperación entre los países y no en los mercados. Diego Pacheco, muchas gracias por estar con nosotros desde Glasgow, Escocia gracias, eh, Jorge, por la oportunidad de compartir eh, brevemente estas visiones y reflexiones respecto a este proceso de, eh, de negociación. De nuevo, gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego.